Toyota Highlander, el vehículo que te acompaña en tus viajes con la mejor combinación de tecnología y belleza. Seguridad y fiabilidad. Vega móvil cuenta con un gran inventario disponible para que elijas la que más te guste. Contamos con iniciales desde un 20% y tasa fija a 5 años. También nuestros vehículos son totalmente certificados por nuestro taller, con cuatro años de garantía. Con motorización tanto híbrida como de gasolina. Siente más confianza y maneja mejor en la carretera. Vega Móvil, ¡vamos más allá!